Buenos días, tal de su noche. No tenía pensado hacerle parte del vídeo, que era la instalación en, en, la, en, el, sí, en el cuadro, pero lo voy a poner al final. Solamente quiero es decir: lo, lo que ven de consumo en el fondo era una freidora que mi madre está ahora mismo cocinando y te está pidiendo algunas cosas en mi cuarto, que no consume mucho la nevera también encendida. Pero esto es lo que va. Y si ya lo tengo dos semanas, esto es el principio del mes hasta el día 9, que es hoy. Y de lo del mes anterior, que es esto, el tiempo poco todo el medio anterior encendido, va muy bien. Y este es el acumulado, lo que no me gusta es que el acumulado no se me está guardando aquí, no, te me, no me está guardando como un historia. Que si sí. cuando yo lo detengo, tengo que descargarlo. Que pienso, es decir, no ahora instantáneamente, pienso más a futuro cambiarlo por un Sonop, es decir, un Pop élite que tiene mejor procesador y todo eso, y con, el, y con lo que estaba diciendo anterior, que lo estaba conjugando con el, es decir, el R3, el R3 otro modelo que ellos tienen que de 35 MP, pero eso es todo. ¿sí? Ahora van a ver lo, el, la instalación en el cuadro, es muy poca información porque lo quise hacer rápido, se fue muy en la tarde cuando tuve tiempo de poder bajar allá abajo y lo hice lo más rápido posible. Son muy pocas tomas, intentaré abundar la información con imágenes, es decir, para el vídeo y señalando las cosas y explicándola mejor, porque no, no expliqué muy bien y espero que no tome mucho tiempo entonces eso es todo y a continuación dejo la explicación de la instalación en el cuadro entonces ¿tú? este es el panel sin la tapa para ver que no hay corriente en mi casa ya ando cable de potencial entonces tengo un problema con eso porque sale uno este es para una lavadora que se conecta creo que aquí que ese que sale ahí ese cable boldo ese cable no lo puedo usar ese cable se conectaba tengo que ver que nada de esto quita corriente Vienen dos cables que son esos dos: uno alimenta este lado y otro alimenta este lado de la casa. Entonces, el problema mío es que tengo que coger esos dos cables y juntarlo para poder pasarlo por dentro del medidor o medir el negativo que también puedo hacerlo. No hay el positivo que tengo que medir. Y conectada tengo que ver cómo lo hago Bueno, vuelvo ahora cuando mandé todo Entonces Así fue que quedó Cogí un poco de lucha pero lo puse aquí está Lo puse aquí Se ve ahí con tornillo Le voy a poner con esto Que era un velcro Pero no pega bien por, por este, este, este... Esto aquí El, el bot aquí Conectado y el objetivo está aquí Ahí. Y la tapa, un tapa por encima. ¿Qué que creo que lo voy a poner ahora. Sí, voy a cerrar esto y voy a poner la tapa. Y voy a subirlo para que a ver. Todo ya está conectado, tapado. Ya puse luz. Estoy esperando a que se. Pisa que vuelve a internet y se conecta la WiFi. Y una pequeña prueba Como no es este. El es la mano. Entonces, cambiamos. La función que hay que aquí no hay, aquí sí tiene y aquí también okay. la tapa se haya trata, Ok, la tapa no tiene corriente, o sea, mi, mi temor. Ok entonces con él y volver entonces ya está funcionando aquí vemos el consumo Eso es mi casa en stand-by es decir, como dice, dulce mi cuarto lo que te ha aprendido y es el consumo bueno vamos a ver cuánto es el consumo este de hoy empieza hoy estamos es pues, viernes ya es la tarde también es la hora me he tomado un día entero hacer esto. Me enfoca. Hacerlo así. Eso es todo. Gracias por el vídeo. Adiós. Okay.